Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y John. Diru, diru, dumpling y John. Con pantalones sucios se acostó Pato y el otro no, dil dil dumpling, hijo yo.